Hola galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal. Y en este caso, donde el... siempre antes. Estamos en. ¡Jory! ¿Jory? Estaréis preguntando: ¿Qué es Jory? Pues es como Final Secundus, pero distinto. O sea, es como otra historia. Eso es absolutamente distinto, pero tengo que salir las noches. Y se supone que ya he visto los de la para el animación Y ya sé cómo hacerlo Así que vamos a ello, ¿no? Vamos a empezar un nuevo juego No, estoy... no entiendo nada así, así que me lo salto, lo siento Sorry for the humans What is say ¿Y por qué estoy diciendo todo en inglés? que he dicho? He dicho en inglés ¡Quítate! Que ya se que ya sé yo cómo jugar ¡Quita la llamada! ¡NADIE TE QUIERE! Vale, se supone que si yo estoy aquí así que sale la hora y también, pero eso no sirve mucho lo único que necesito es esto que cuando gasten mucha batería, que es esta pues puedo cargar con esta, pero si se me gasta y llega a cero porque me gasto mucha batería y quiero cargarla con esto para que llegue así en otra vez. Pues, y si llega a cero, pues va a ir gastando esto. Pero estoy escuchando ruidos raros. Eh, y si viene un tónico y aparece aquí, eh, pues le tengo que cerrar la puerta aquí. Vale, y aquí es decir, estos son dos pisos. Aquí es, aquí es donde sale los animatrónicos Lo único que necesito ver por ahora Es la número de 10, la 09 y la 07 Y es la única que voy a ver Y lo veis Me he gastado 10% de la batería Y si le doy aquí Pues carga más O sea, carga más batería O sea, es que yo lo entiendo Porque es muy fácil A ver eh, No, no pasa nada no. A ver ¿Para qué voy a ver si todavía no se han movido? Es que no entiendo, no entiendo. A ver... Voy a ver qué, qué pasa. A ver... Por ahora voy bien, voy bien. Deberían las cámaras ya, ¿no? ¡El chavo y sé. ¡El pollo! Chan, ¡Chan chan chan chan chan chan El pollo asado que me he comido a la hora de comer. No, en serio, a la hora de comer me comí un pollo asado. Se supone que este es el protagonista de todo el juego. Se llama George, incluso el juego se llama de su nombre. El protagonista del juego. Y se supone que la noche 1 va a ser la más fácil. Solo van a aparecer este y este, que son Twitty y George. Ya iré decidiendo cada vez que se activa cada uno. Y de sus nombres. Por ahora los que se activan son esos. Twitty y George. Y por ahora vamos bien. Eh, para qué cargo si ya sabes eh, que tengo si en este acabo de dar la inundación, lo de la luz eh, oh, para ah, y en esta parte si está uno en rojo le tengo que dar clic para arreglarlo y tendré que esperar pero eso eh, tengo que estar de trata y esperando y esperando hasta que su que suba y este animatrónico me va a fastidiar mucho porque porque es muy fastidioso, solo tiene que estar ahí arreglando decir, si no le arreglas los rojos, se, durante mucho el rato uno rojo, pues se rompe, como que se pone negro y ya no puede hacerle nada. Y ahora, si, si se ponen negros todos, pues vendrá por mí y me tratará. Pero no sé si eso es un animatrónico es que. Porque un animatrónico es como un robot, pero. Pero como... con forma de animal, pero eso, eso que es, eso es un animal, eso es una cosa extraña. mira. que eso sí, mira, son animales. Yo haría es una abeja. Porque no me gustan las abejas. No, espera, me deja la luz encendida. Oh, no. Es el debería... No me deja el explicar polibles eh Ah, y este es el pero no sé si es un animatónico o es un robot normal. Creo que solo es un robot, ¿eh? No es ningún animatrónico. Y está como roto. A ver. ¡Oh, ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De la parte de ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está? Por favor, dímelo. Dímelo, por favor, dímelo, que, que tengo miedo No, no, no, no, no me digas que voy a morir No me digas que voy a morir No me digas que voy a morir Sí, compa, se muerto! más no, no, no, no avisado Se supone que debería aparecer, pero no sé dónde está Debería estar en una parte de la ventilación, pero no sé y tengo miedo Estoy mirando por si aparece Porque a lo mejor puede aparecer en cualquier momento Tengo miedo porque a lo mejor mientras ya hagan los cables Ahora me puede aparecer Y si le doy aquí, pues puede irse al otro piso Que es donde ya no estoy Pero tío, ¿dónde está el otro? Empieza Empieza a tener miedo. No sé dónde está el otro. Oh no. si en peligro, si en peligro. ¡Son las cinco, son las cinco! ¡Ah! Son muchas cosas. Y eso de la noche uno. ¡Oh, estaba aquí! ¡Estaba aquí! ¡Le he visto! ¡Le he visto! ¡Tiene que aparecer aquí! ¡Eh, no! ¡Eh, está, esta! ¡Vale, vale! ¡Lo he encontrado! Menos mal, gracias amigo. Eres el mejor. George, ¿no? Sí, George. George. George de Peppa Pig. Ese. George es el hermano. El hermano de Peppa Pig. XD. A ver. Se supone que. ¡Ah! ¡Tío! ¡No me deja hablar! A ver que le ha estado. ¡Ah! ¡Se está ¡Corre! ¡Corre, Dios, ¡No, no, que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! ¡No te vayas! ¡Por favor, Twitty! ¡Buen chito! ¡Muy mm, buen chico, muy buen chico, eres genial, Twitty! ¡Dos! ¡Uno! Sí. ¡Anoche uno! ¡Y me ha costado! Bueno, la realidad no me ha costado. No he tenido que hacer nada porque no ha aparecido ninguno. Lo que pasa es que... Como tenía miedo de estar bajando ahí todo el rato a George, no sabía si me iba a matar o no. Y al final no había todo el rato. Soy Jolly, soy Jolly. Aunque este personaje no parece nada de Jolly. Este sí parece a Tweety. Pero Jolly no parece nada, no tiene ni boca, ni nadie. Que además esto es como un videojuego antiguo de los 80 Una parte de mí, una parte de mí. Por cierto que sí, ya, pues ya no he visto el sitio antes. No he entrado por aquí, porque no he visto nada. que hay aquí? ¡Eh, mira! Es aquí el otro. Eh, Maxi, vale, si sí digo el nombre. Ese es Maxi. Creo que era Maxi o ese era el George. Es que ese, me confundo siempre mucho con ellos. Y. A ver, pues en este juego es como que hay cuatro partes, pero va a haber cinco. Es que es, en realidad son como tres, pero es que... Esa es Jolie 1, yo, que es este, Jolie 2, Jolie 3 y Jolie 3 Chapter 2. Que esa es la continuación de Jolie 3. Y esto, este es George, tiene que ser George. Pero George no es rosa, George es azul. George es azul. ¡Dios es azul! Y que me Esto quiero que es el de El ah, ¿Cómo era? Ah, sí, Metalionet Es que es un hombre extraño, ¿eh? Metalionet El de los cables Que me va a facilitar un montón ¿Ves? Le sigo, le sigo Porque me dice Ahí un mensaje de que Follow me O sea, que me sigas ¡Eh! el ascensor Mientras Voy a entrar A que locales del ascensor Y... Me desmayé porque eh, eh, porque vomité porque era muy alto noche 2 ¡Cállate! No, bueno sigamos porque está tapado Dios? y dónde está más si no hay ningún no hay ningún cuadro más y si, bueno cuadro no será póster no hay ningún póster con Masi, solo están de George, Twitty y Jori, Pero no hay ninguno de Masi. Es a las 12 de mañana. A ver, ¿se ha movido alguno? No, todavía no. Bueno, Por ahora sabes que no se ha movido nadie, solo voy a ver estas cámaras. Mira, un reto. No voy a, eh, no voy a ver ni, ni la ventana ni las cámaras hasta que sean las una Bueno. Eh, o... no porque a lo mejor se mueven y me puedan matar pero no, no se van a mover tan rápido a lo mejor ya se lo estamos moviendo pero a lo mejor no llega a nada ve ya solo así por lo bueno, menos puedo ver si cada si segundo ¿lo ves? A ver, vale, un, una de la manera, vale ¿Se ha movido Twitty? Se ha movido se movió y eso va a su barco lo llamó Cargo porque sí? Porque puedo y... Porque quiero y porque puedo ¡Ay, ¿se ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Me está! ¡No! no. ¿Por qué le he dejado que venga a mi piso? ¿Por qué le he dejado que venga a mi piso? ¡No! ¡No me voy esto! No, ¡Por favor! Es un pánico, me entra en pánico. Ostras, ostras, ostras, ostras. Está aquí Josh, está aquí Josh. Cuando se muevan ahí, va a aparecerme. Eso lo sé, en la Wikipedia. Oh, oh y recargo un poco esto. Ahora oh, Dios va a tardar un montón en salir. Mientras de mi, de mientras voy a ver a Twitty Bueno, mejor no, porque voy a gastar mucha batería ya hemos no ha ido tío no oh, me te movido y eh, tenemos que arreglar ese cable corre venga venga eh, ¿Dónde está tú, cliente joder tío no me hacer nada güey. wey y qué te pasó Ahí está ahí Abra la puerta y recargó esto porque hombre necesito la batería para poder vivir Así si no me voy a morir Digo morir de que pues, eh, se, se, se dará todo a las curas y me va a aparecer uno que van a ir a por mí y así estarán sus ojos y cuando se vayan pues me va a matar. Bueno, van a cantar una canción cuando termine la canción se van a quitar sus ojos. Cuando oh, si se mueve de ahí... ¡Vámonos aquí te ha parecido oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh si aparece aquí es que se habrá ido o si también escucha su paso mira como ahora en por qué no ha abierto a puerta ahora se aparecerá si no en esa noche debería de mirarle también se ha movido el tú miro antes porque a lo mejor está ahí intentando entrar yo ni me entero, porque estoy aquí solo... intentando de la, la, la esta. ¿Dónde está Maxi? ¿Dónde está Maxi? ¡Tú no vienes aquí! ¡Tú te quedas donde estabas! Eres muy fea. ¡Pata! Oh, no. Quiero mirar por si hay alguien. Porque a lo mejor me van a matar. Alguien mientras estoy aquí mirando. Está George ahí pero no encuentro a Maxi. No sé si dejar la puerta cerrada o estar esperando a que pueda encontrar a Maxi. Si sí. a lo mejor me mata alguien, no sé. ¿Qué estaba en este piso? Solo ve aquí a George pero no encuentro a Maxi. Dios, qué. Antes de ir a darle... Azul es el plus... ...deciséis mil. Corre, cárgate. Todavía no hay nadie, voy a recargar esto. Vale. Son este las cuatro. Debería haber visto, a lo mejor la. ¿no? no, no hay ninguno ¡Eh! ¡Esta Maxi! ¿no? que ¿Tío? tío, me estoy diciendo con esta Me van a asustar un montón A ver... Eh, estoy vigilando ¡Corre! ¡Oh, no! Hay puedo cargar más recargar por lo menos son las cuatro y yo puedo galeón tú puedes galeón tú puedes en realidad galeón no es mi nombre real pero en realidad yo solo me voy a decir así porque mi nombre de mi canal a ver no, ah, claro, que no podía. está ha llegado a ser. Pues nada, a ver. ¿Qué está, George? ¡Oh, ¡Mate, está ahí! Si sí, sí, se quita, si sí, se va de esa cámara, entonces va a venir. Pues, va a aparecer ahí. Corre, corre. A lo mejor ya se habrá ido. Pues no, no se ha ido. Tío, ¿cómo está, hijo? Lo malo es que si miran la cámara, que se mueve uno. Ya da igual de, eh, darle dos de esos. Me da igual eh, eh, darle al ascensor, porque solo lo que hace es que no venga nunca, pero lo que pasa es que 10 a las 5. ¿Lo ven? 10 a las 6. ¡Por fin! ¡Oh, lo he conseguido la noche 2! Vamos. La noche 2, ya me la he pasado. Este mox está pasando de moda ah. Bueno, vamos a hacer el siguiente minijuego A ver qué hay ¡Ah! Esos niños alegres Y tú, niño ¿Quieres que te abrace? No eh, No Oye, hay dos padres Y uno de ellos Está como sin cara Esto es muy extraño eh. Te vigilaré por siempre Siempre en mi vida. Mira mientras me voy. Mira, dos niños. Hello kids. Bueno, hola niños. I'm Jory, soy Joy. Bueno, vamos a ver por aquí. Aquí hay dos padres hablando. Por si quieren pasar un matrimonio. o si quieren casarse. Seguro que se van hablando. Es tu es tu Es para tocar al, al queridísimo Jolly Que es el protagonista de este juego Ya nos ha dado la noche que vale Pero eh, no la vamos a jugar vale Porque ya se va a acabar el vídeo Bueno espero que os haya gustado dadle like, suscribir Y en el próximo vídeo grabaremos a la noche 3 y 4 Así que eh, bien eh, siempre en mi canal Para ver cuando lo grabo Bueno ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Chao!